you <music> A Santiago? ¿Todo día, eh, entonces, de qué listo. vas? Listo, listo. Había un problema para, para que te conectes hace un rato. No, Así es que se mí. Y sí, está me, me tiene re mal. Oiga, ¿usted me ve claro? ¿Sí me ve claro? Sí, sí, sí está correcto, está correcto. Oiga, permítame un segundo, le quiero, le quiero enviar un saludo sí. a Justin, que está ahí en el, en el chat. Un saludo a Jocelyn, por... Gracias por acompañarnos y bueno... Se mira, me mejor dicho, sí. por donde estamos. A Alejandro también, del Mrs. Report. Sí, del, del, del, del Trump Report, que le llaman. <risa> Pero bueno, comencemos a hablar de, del tema, justamente sobre, sobre Trump y la monarquía. ¿Tú, creo, tú has visto los memes de, de Trump como, como emperador de, de Warhammer 40.000? No, no, Pero el pues el emperador... no. No, no lo he visto, pero sí he visto un montón de imágenes, eso aquí en, en Hispanoamérica, o bueno, especialmente en Colombia, no es un tema que se esté hablando mucho, o sea, por ejemplo, el tema de Trump especialmente, y mucho menos el, a Trump como el monarca de, de Estados Unidos o como el emperador. Pero te, por ahí he visto en algunos eh, diarios neoreaccionarios y demás que sí, eso es un tema más común, ¿no? Sí, o sea, el, el chiste, porque en realidad comienza como un chiste, es un, es un meme en principio el tema de ver a Trump como, como un monarca, como un emperador en Estados Unidos. Sí. Y se origina en, creo que en Reddit o en, o en 4chan, sí. justamente con, con estas ediciones en donde le ponen a Trump o como, como monarca y, eh, de justamente de los principados alemanes o como este emperador de, de Warhammer 40.000. Entonces, así comienza en principio, pero hay precedentes, al menos en las ideas hay precedentes de, de cambiar el sistema de gobierno de los Estados Unidos a uno mucho más similar de una monarquía europea. Hay este autor tradicionalista católico que se llama Charles Coulomb, él, él justamente tiene todo un libro que se llama A Star Punk The Crown, en donde te menciona la transición de los Estados Unidos... Hacia, un, hacia una monarquía sí, Uy, eso se eso sí me, sí me interesa regálame el nombre ya, ya, ya te lo mando después el autor es Charles Coulomb ya le entrevistamos alguna vez acá en Navarra Confidencial y pues la idea principal es que existe una crisis constitucional en los Estados Unidos se mueren todos los eh, los funcionarios que están en la línea de sucesión y un general ahí con bastante imaginación dice ¿y si transformamos al país en una monarquía? Pero esa es una situación de crisis justamente. No estamos todavía en una situación de crisis como para que se le mencione. Sí, claro. De, la, la idea es buena. De hecho, en el video que hicimos con Alejandro eh, se menciona precisamente que Estados Unidos ha, ha sido muy antipático a la idea de monarquía, ¿no? O sea, es un país que desde su, su, su independencia y de, de antes de su independencia y de su independencia en adelante nunca ha tenido un monarca. De hecho, los padres de la, los padres de América Prácticamente que crearon toda la Constitución y toda esa, la idea de Estados Unidos precisamente como antimonarquía, anti, más como a favor de la República, más a favor de, de esa visión de Estado Social de Derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pero bueno, yo creo que eh, al, ver, al ver la cantidad de cosas, a, al ver la, el de género en el que se vive actualmente en Estados Unidos... Pues yo creo que esa es la única solución viable, la única solución que uno dice, esto sí que podría solucionar el problema que hay en este momento en Estados Unidos. Sí, o sea, yo no sé si es que puede estar tan de acuerdo. Porque en un principio los Estados Unidos sí contemplaron, igual que en Latinoamérica, eh, la idea de, de instaurar, de establecer una monarquía. De hecho, a Washington le ofrecieron la corona en un principio. También se pensó en el hermano de, de Federico el Grande de Prusia como un rey para... Para Colombia, como se planteaba el nombre en principio, o para Palakia, Palachia, Y también justamente cuando se planteaban los títulos y las formas de para llamar a los principales funcionarios, al presidente y al vicepresidente, me parece que John Adams, o sí, fue John Adams el que propuso de que se les trate a presidente y vicepresidente como, como majestades, como, como cualquier monarca europeo. Entonces siempre, siempre ha habido un poco ese, ese coqueteo con la idea monárquica en los Estados Unidos pero no de manera tan abierta, vamos, que de hecho el último que lo que lo propone, aunque ya sin ningún elemento monárquico, fue Antonín Scalia, el que fue su juez de la Corte Suprema, toda la teoría del Ejecutivo Unitario básicamente le otorga al presidente las mismas potestades, los mismos poderes que podría tener un monarca eh, constitucional en, sí. en cualquier país europeo. Claro, pero ¿a, a ti la idea de una monarquía constitucional no se lo hace, te hace algo contradictoria. No, no, no, no porque o sea, lo que se mantiene es la forma, no, no la sustancia. Una monarquía constitucional es casi lo mismo a una república constitucional, solamente cambia la forma. En lugar de, de llamarle presidente, le llamas rey o emperador o lo que tú quieras. O sea, y le, la gente se, se molesta mucho por el tema de la forma, porque la forma es algo que les Idea, o sea, la forma es lo primero que ves, la sustancia no. Una, una república constitucional tiene tanto de absolutista como cualquier monarquía absoluta en hace 200, 300 o 400 años. Tiene mucha similitud. ¿Por qué? Porque la sustancia es la misma, es justamente un gobierno relativamente fuerte, eh, bajo un sistema de legitimación y demás. Pero tú sabes que a la gente la forma es lo que más le, más le gusta, entonces cuando tú hablas de la idea de convertir a los Estados Unidos en una monarquía, a lo mucho sería un cambio de forma, no no de sustancia. Los Estados Unidos actualmente yo considero son una suerte de imperio global, al menos en, en aspectos culturales. Claro, yo digo de un imperio global, pero para con los demás, como hegemón, pero no para sí mismo, pero no para sí mismo. Yo creo que por el sistema de pesos no. y contrapesos que hay en este momento en Estados Unidos no permite que, que, que Donald Trump tenga un poder eh, equivalente a la de un monarca. Quizás en el exterior de pronto sí. No sé qué opines. Es que aquí llega el concepto de, de la catedral, de quién es el, cuáles son los verdaderos poderes soberanos de Estados Unidos. Tienes a la prensa, a la academia, tienes al, a la burocracia permanente, tienes un montón de poderes que son verdaderos contrapesos y que no son los, los tradicionales. Y, o sea, en muchos sentidos tú vas a decir, no, es que la Corte Suprema puede ayudarle o puede impedirle, o no, es que el colegio electoral le va a dar la victoria a Biden y demás. Pero la gran verdad es que son, son poderes que existen en forma. La, el poder real en los Estados Unidos, que es lo que te habrá dicho cualquier neoreaccionario, o lo que te dirá incluso cualquier tradicionalista, es que ya no está ni en la voluntad divina ni en el pueblo, sino que está en ciertas instituciones que son las que influyen en la opinión pública pues tienes a los grandes medios y tienes a las redes sociales y tienes a la academia, todos funcionando de manera conjunta para legitimar a Biden como, como presidente electo. Y en eso han estado en los últimos en las últimas semanas. Pero la idea de que Trump vaya ah, justamente en situación de crisis eh, el, el sueño de algunos que sería que declaren los Estados Unidos como una suerte de monarquía sería, sería incluso eh, ilegitimarse porque los Estados Unidos no tienen esa tradición. No tienen esa tradición. Sí, es una idea. Quiero. Pues es la, esa la postura que manejamos con Alejandro, ¿no? Que Estados Unidos tiene una idea. Es muy antipático a la idea de monarquía. Pero ahora bien, o sea, yo veo. Yo veo cómo se está comportando en este momento los Estados Unidos, a pesar de que Donald Trump es presidente. Es presidente. Y me doy cuenta que, pues, la suerte que se tiene en este momento en Estados Unidos de tener un presidente de derecho, una derecha dura que probablemente la derecha más dura que se haya vivido en, en muchísimo tiempo. Eh, no ha sido lo suficientemente fuerte como para retener, retener el avance de la progresía o, mejor, la decadencia. De hecho, estaba viendo aquí unos titulares de hace, por ejemplo, unos tres semanas que en varios estados se aprobaron el uso recreativo del cannabis. Tengo por aquí otro abierto, otro otro otro titular abierto que, es, que es, se titula de la siguiente forma. celebra Estados Unidos celebra la comunidad LGBT un estado que, se, que en el que se aprueba el matrimonio homosexual. Nevada se convierte en el primer estado de Estados Unidos que reconoce el matrimonio gay y su constitución. Y yo digo, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible bajo, bajo el poder, bajo la administración de Donald Trump? Y para mí la respuesta es muy sencilla, es que el propio sistema en este momento no le, no le deja a Donald Trump poder gobernar de la mejor forma posible o como él quisiera gobernar. Eh, sí Yo creo que yo creo que evidentemente lo que a lo que nos enfrentamos hoy en día es que la izquierda degenera a un grado máximo y la derecha intenta contener, o en el mejor, en el mejor momento contiene, como hace Donald Trump, pero en el peor momento la derecha lo que hace es, es estancar. ¿sí? Entonces yo no creo que dentro de la propia, de la propia situación en la que se vive en los Estados Unidos, en la que viven los Estados Unidos hoy, puedan dar una verdadera batalla en contra de, de la progresía, del género y demás. Es como. Es como algo que mencionaba, también se me hace muy similar a lo que mencionaba en su momento Mencius Molbuk, ¿no? que por ejemplo cuando usted dice ser antirracista, usted no permite un grado pequeño de racismo que para, que para combatir el racismo. No, usted simplemente va a ser en contra el racismo y ya. Pero lo que yo veo con los conservadores y con la derecha actual es que permiten un grado de progresía o permiten un grado de revolución o permiten un grado de, de decadencia. Pero es que esa no es la forma de luchar en contra de esto para mí. Yo creo que la única forma de luchar de forma concreta y eficiente para revertir, revertir ese proceso revolucionario que ya creo que está implantado, o sea, ya ni siquiera podríamos hablar de revolucionario, sino de, deberíamos estar hablando más, más que todo de contrarrevolución, es precisamente instaurando o restaurando lo que es una autoridad natural. Yo creo que instaurando en Estados Unidos, porque allá no hay allá nunca ha habido una, una monarquía, entonces restaurar no hay nada que restaurar, podríamos hablar de restaurar aquí en Hispanoamérica. Pero, pero bueno, por ahí más o menos van los puntos, por ahí más o menos va la línea. Pero no sé si fue Nicolás Gómez Navida el que decía justamente que los, los conservadores eran progresistas en velocidad lenta, o algún autor norteamericano. Y, claro, vamos, en, en Estados Unidos tienes tanto un sistema tan complejo de pesos, contrapesos, el poder del Estado Federal, poder de los Estados Federados que puedes tener estados profundamente conservadores como Alabama, que además también son estados profundamente libertarios, o Texas, y que más bien lo que procuran es a nivel interno tener todo dentro de un status quo republicano, en el sentido tanto del partido como del como del concepto, y tienes estados como Nevada, Colorado, California, o como dicen los estadounidenses, California y que cada vez van yendo más y más hacia, no solamente el progresismo, sino formas socialistas. O sea, no, no es casual que la vicepresidenta de, de Biden, que haya sido Kamala Harris, eh, tenga alguna de los peores vicios de los, de, de los socialistas eh, soviéticos. Pues una persona que ejerce un sistema de Estado, que cuando fue fiscal de distrito aplicaba todas las características de Estado policial en su labor. ...y que simplemente para codearse con el con el electorado más progre de Biden... Eh, ...pues vaya reduciendo un poco su eh, su gusto por el Estado policial y por el autoritarismo... ...justamente para, para parecer un candidato, bueno, una candidata eh, más amena, más más confiable... ...Biden siempre ha tenido también esa, esa actividad... ...Biden es muy parecido a, a Obama, se le ve como un personaje muy caballeroso muy eh, tranquilo, eh, muy diplomático, eh, pero la presencia de Biden fue una de las que mejor demostró el uso del Ejecutivo Unitario, eh, la presencia de Obama. Obama, de, de, bueno, sin declarar guerras, intervenía militarmente en otros países, vimos lo de Libia, vimos lo de Siria. Eh, Obama también eh, insistió con el tema del matrimonio a nivel de corte federal y demás. O sea, la, la presidencia de Obama fue una presidencia muy muy propia de un, de un presidente, de un monarca que, que interviene activamente en, los, en las cuestiones de, de Estado. Pero no se lo considera porque Obama era parte del sistema. O sea, Obama era un representante del sistema. Trump no, Trump era justamente un antisistema y por eso la gente reaccionó contra él. Porque, Si es que Trump lo hace, está mal porque es Trump, porque él no está dentro de nuestro de, de la catedral. Trump viene de afuera. Por lo tanto, como Trump viene de afuera, no se lo puede reconocer ni legitimar como un presidente que hace las cosas de la misma forma que le ha hecho Obama o cualquier presidente. Es que él como Bush. Bush fue republicano, pero Bush eh, también actuó con, con bastante eh, autoritarismo en su forma presidencial, pero como él era... de básicamente político de, de carrera y dentro de las empresas que son protegidas por el Estado, no había problema, la gente lo iba a rechazar, pero era un presidente legítimo, Trump no. Sí, claro. Yo creo que, dado caso que Donald Trump llegue a revertir lo que hasta el momento nos han dado a conocer los medios de comunicación, eh, eso de que Biden es el presidente electo de los Estados Unidos, no, yo, yo me imagino que va a empezar toda la oleada de la izquierda, no solamente americana, sino también de la izquierda eh, mundial, a llamarlo precisamente eh, un golpista, eh, bueno, que se dio un golpe de Estado precisamente allá en Estados Unidos, pero un autogolpe yo creo que sería lo, lo ideal. Yo estaría de acuerdo, yo estaría de acuerdo si Donald Trump llegase a dar un autogolpe, pero, pero mejor si lo hace enfocado a restaurar una verdadera autoridad natural. Probablemente eso nunca vaya a suceder, no, aunque no, no somos los únicos a los que nos, se nos ha ocurrido, ¿no? por ejemplo a Michael Perry, los que fueron los principales autores que nos, topa, nos topamos eh, investigando sobre este tema y consultando sobre este tema, eh, ya yo, ya la había, dado, había mencionado precisamente esa necesidad de restaurar esa autoridad natural. Eh, y daba como un paso a paso, ¿no? Como un paso a paso para, para poder llegar a eso. Yo creo que uno de los primeros obstáculos que se debería superar es la, la Constitución, ¿no? Porque la Constitución al día de hoy no permite ese tipo de ese tipo de cosas, ¿no? O sea, hay, hay dos temas con esto. Eh, Donoso Cortés te habla justamente de, de, de los caudillos como como ejemplos de autoridad natural, que hasta los propios socialistas dependen de caudillos, y eso se nota en, en la historia. Tienes Lenin, Trotsky, Stalin... Eh, y más bien los que querían alejarse de esa de esa cuestión de justamente de la autoridad natural del caudillo eh, como fue bueno, no fue Gorbachev per se eh, chute, se me fue Khrushchev más bien ellos terminaron muy mal dentro del dentro del propio soviet ahora también tienes ejemplos de autogolpes que terminan en la instauración de una monarquía lo que hizo Napoleón III en, en Francia básicamente ya. le eligen como presidente y termina su mandato y pues él hace una suerte de autogolpe para legitimarse no solamente como presidente eterno, sino directamente como, como emperador, pero es porque tenía un fuerte apoyo popular, Napoleón III ganó en las elecciones en donde eligieron como príncipe presidente de Francia con el 75% del voto popular, tú con Trump tienes un país dividido, tú no puedes hacer eso, o sea, que puedes hacerlo, puedes hacerlo, pero necesitas verdadera legitimación popular para que no se note como un, un tema de autogolpe por un lado o de eh, intentar quedarse con el poder de manera ilegítima. Ya, claro, yo creo que la única forma, la única vez en la que se ha visto como una especie de, de legitimación por parte de la mayoría del pueblo estadounidense a su representante popular ha sido en la época de Obama, pero creo que en su mayoría, en la mayoría de ocasiones. Ha estado dividido, ha estado dividido. Ahora bien, a mí me gustaría también mencionar que, con respecto a, a, al, al, al colegio electoral, ha permitido empoderar de mejor forma a los estados vasallos, a sus condados que son rurales, a sus condados que pertenecen al campo en su mayoría, eh, y que por lo general tienen una menor, una menor cantidad de votos frente a condados principales que permiten. Eh, eh, pues tener una mayor cantidad de votos y que por lo general están siendo secuestrados también por la ideología, por ideologías de izquierda, demócratas, etc. Entonces, claro, si si pudiéramos si eso lo pudiéramos revertir o, pudi o pudiéramos revisar, no sé, hace 70, 70 años, 80 años, yo creo que una, una, una fuerza mayor en Estados Unidos le daría, le daría en su mayoría. Eh, legitimidad a Donald Trump ahorita es prácticamente que imposible pero no porque eh, se esté yendo en contra del ideal americano sino porque en este momento se ha estado dando la batalla cultural en contra de ese, ese precisamente ese ideal americano que, nos ha llevado, que los ha llevado precisamente a, a, a superar creo yo al, al sistema de colegio electoral ¿no? porque a pesar de que el sistema de colegio electoral empodera a sus estados a sus condados más pequeños ahora, ahorita ya se están quedando cortos y un ejemplo de eso es Nevada, ¿no? Que es precisamente allí donde el condado, allí donde el condado de, de Las Vegas es el principal y es el único que es demócrata, uno de los únicos que es demócrata de, de ese estado está prácticamente que lleva, llevo, se llevó la delantera y se llevó por delante a todos los demás estados a todos los demás estados vasallos que son pues, más pequeños, más rurales, etcétera entonces, yo creo que también ese sistema del voto electoral, pues hasta el momento haya servido muy bien y sigue sirviendo mucho mejor que el voto popular, pero infinitamente mejor. O sea, por eso es que yo creo que los demócratas se lo quieren pasar por el forro. Pero en definitiva, a este paso se lo van a terminar también cargando. O sea, o se lo van a terminar cargando, o si no, ya superando, que es lo que vimos en estas elecciones, ¿no? Ya, ya, ya, ya lo superaron literalmente, o según lo que hemos visto, ¿no? Pues dejando a un lado que hubo fraude, etcétera. Si es, si no es, si tenemos en cuenta esto, pues lo, lo más probable es que ya el, bo, el colegio electoral haya sido superado por... O sea, no fue suficiente para detener la tiranía de los estados principales, los hacia los hacia los, de los condados principales a los condados más pequeños. Entonces, a mí me parece que esta es otra razón más del por qué en realidad ese sistema que se tiene en Estados Unidos y ese sistema democrático, y, y, y me atrevería a decir, liberal, liberal, no ha servido tampoco para contener el avance de la progresía. O sea, yo digo que se ha llegado un momento en el que eso tampoco. O sea, lo que decía Bonoso Cortés, ¿no? En fin últimas, en fin últimas, el liberalismo no va a ser capaz de contener el socialismo, al socialismo, no va a ser capaz. Y yo comparto, comparto sí. esa misma yo comparto esa misma idea. Ya, yeah, pero tienes aquí un, un tema esencial sobre el colegio electoral. Y es que el, el colegio electoral justamente está diseñado para que cada estado simplemente dependa de la cantidad de, de representantes que tiene. No, no no dependa justamente de temas de población, porque la población es algo que termina conglomerándose en las ciudades y tienes a un presidente eminentemente urbano, que sería Biden, frente a un presidente eminentemente rural, que es Trump. Fíjate, la característica esencial de la monarquía es que la monarquía estaba sustanciada en, en un orden rural, no en un orden urbano. Ajá, en la Edad Media... Sí, claro generalmente las, las ciudades se constituían en repúblicas, como pasó en Italia, o tenían un sistema propio de autogobierno que eran los fueros municipales, como en España. En el caso francés, eminentemente francés, tienes al monarca mismo gobernando desde París, y París siendo su fuego principal, la, la Ile de France, como se le llamaban, mientras tenía un montón de vasallos, generalmente sus hijos, nietos, sobrinos, sus primos, gobernando regiones específicas. El título de delfín en Francia no se refiere al animal, se refiere a la región del, del delfinado, al Dauphine, tiene el feudo principal del hijo del, del rey de Francia. Ajá. Entonces, tú, tú ves justamente cómo van reiniciándose esos aspectos en donde tienes un presidente que tiene un apoyo rural enorme, que es Trump, y tienes un presidente que tiene un apoyo urbano enorme, que es Biden. Porque el votante de Biden, al ser urbano, está mucho más avanzado en el nivel de progresismo que el, que el votante de, de Trump. El votante de Trump conserva su sentido común. El votante de Biden no, porque es un votante que ya está acostumbrado al sector servicios, es un votante que está acostumbrado a tener eh, cualquier recurso a su disposición, porque vive en una ciudad todo mucho más cercano, todo mucho más conglomerado. El votante de Trump todavía trabaja para vivir, el votante de Biden no. Ajá. Uh -huh. Por eso, por eso, entonces yo creo que eso nos llevaría a una única solución porque es que el, el hasta donde veo y según también me lo, me lo confirmas, creería yo, ¿no? El sistema del voto electoral actual en Estados Unidos también ha sido ya superado por, por, por, por, yo creo, por la batalla cultural que ha dado la izquierda y que lleva dando hace mucho tiempo. Nosotros hasta ahorita no estamos como avispando, hasta ahorita no estamos como poniendo las pilas, ¿no? No sé si sea más bien por eso, sino que el sistema de los Estados Unidos, y bueno, Malbock te menciona esto, en creo que en la carta abierta a los progresistas de mente abierta, que los Estados Unidos ya están en, una, están en una cuarta república. Uno no puede seguir pensando que la constitución es la, eh, la, la norma de la, de la tierra, o sea, que es del, eh, principalmente la ley fundamental de los Estados Unidos porque ya no lo es. Tú tienes un montón de codificación de la Corte Constitucional, que es la norma que aplica en realidad en los Estados Unidos. Creo que eh, Joshua Añor Jiménez hace unos días mencionaba que con Trump se logró reducir el, el Código de Normas Federales eh, de como 90.000 páginas a 25.000. Pero de todas formas, tienes un montón de jurisprudencia de la Corte Suprema que actualmente es la norma principal. La primera república, como te dice Molbuch, es la república de los artículos de confederación, a la que Hamilton desde luego se opuso porque no le daba más poder al Estado central. Hamilton era liberal, a pesar de que dicen que Hamilton era muy conservador y demás. Hamilton era uno de los principales liberales de su tiempo. Después de eso, eh, con el tema de la, yo creo que Hamilton, ha Hamilton de esa misma línea era como el más pro, ¿no? O sea, era como el, como, yo creo que infinitamente superior a, a a Washington y a sus demás y a sus demás Tunes, por el Sí, porque, porque Hamilton era Hamilton era más estudiado y tenía más práctica. Washington era un militar que justamente se convirtió en caudillo militar y por lo tanto en caudillo político. Sus sucesores fueron eh, compañeros de él en el Congreso Continental. No, Hamilton Hamilton era un personaje esencial en ese sentido porque Hamilton pensaba como monarca. Y justamente por eso pensó que el control de la moneda, de hecho Hamilton es del, el creador de tanto del Banco de Nueva York como del sistema monetario estadounidense, sabía que el control de la moneda era uno de los atributos de la soberanía, entonces Hamilton en ese sentido desarrolló todo un sistema en la constitución de los Estados Unidos que otorgaba eh, la soberanía que habría tenido un rey británico en un siglo atrás eh, pero en la figura del presidente de, de, Hamilton nunca llegó a ser presidente ni nada pero la, la intención de Hamilton era crear una, una presidencia monárquica básicamente, que es lo que pasó en, en Chile con se me fue el nombre de este man. Eh, vaya, hay un, justamente un, un, un constitucionalista chileno que desarrolló Portales, Diego Portales, ahí está, que desarrolló una suerte de presidencia monárquica, muy distinta a la que se había desarrollado justamente para para Bernardo, Higgins o todos los anteriores, que a pesar de que fueron caudillos militares, dictadores directamente, no llegaron a poseer la mínima cantidad del poder real que poseían los los enviados, los virreyes, los capitanes generales en, en la época de, del virreinato y de la del periodo hispánico, pero son, son temas que se van desarrollando de manera casi orgánica en un momento que destruyes la continuidad histórica de un sistema de gobierno con la de otro. Sí, claro. A mí me gustaría también mencionar el tema de, de que muchos libertarios se han dado cuenta eh, de que su opinión en el campo democrático está prácticamente que eh, está siendo ignorada, está siendo ignorada en, su, en, la, en la mayoría de ocasiones. Yo creo que se llega a un momento y se llega precisamente a la monarquía, precisamente porque a través de la democracia no se ha podido dar una batalla de, de forma eficiente. Eh, me gustaría mencionar lo que en su momento llegó a decir Nikla. Dijo, los libertarios han dejado de preocuparse de si alguien les está haciendo caso y ahora están buscando algo totalmente diferente, una salida. Y yo creo que precisamente esto nos lleva, nos lleva a a otra a una de las otras formas de gobierno que, que, que pues, la historia nos ha dado y que viene también resumida y bien analizada de Aristóteles en adelante, no que es la monarquía, ¿no? que, podría degenerarse, que podría degenerarse en. En, en autoritarismo, en bueno en todo ese tipo de manifestaciones eh, también totalitarias pero es que lo que vemos hoy en día con la democracia es que ya se ha degenerado en demagogia que es lo que tenemos hoy en día entonces, claro, el, la democracia lo que lo que nos muestra hoy en día y lo que intenta eh, dar y siempre es recompensar a aquella persona que más y al político que más ofrezca que más de cosas, que, me da, que más de dadivas entonces, claro, al intentar usted dar una batalla libertaria a favor de meno menos Estado, menos intervención, menos subsidios, está prácticamente que yendo en contra de lo que la democracia y la demagogia que hoy en día pues, nos está brindando y nos está proporcionando. Entonces yo creo que la solución precisamente a eso es, es eh, como dice Nickland no ya es una salida precisamente a esa demagogia y recaer precisamente en, en otra en otro sistema de gobierno que yo creo y considero que es el más oportuno para este momento, que es la, que es la, la monarquía. Yo no sé si compartes esa, esa opinión en este momento, porque ahora, en serio, o sea, yo opino que eh, la democracia al día de hoy no nos permite solucionar ese problema. Aquí tienes dos temas, puedes dar, o justamente seguir el ciclo natural, que es lo que mencionaría Spengler, a través de, de adoptar una forma de cesarismo que obviamente va a ser caudillista, eventualmente va a transformarse en una monarquía y demás, que es la solución extrema la que se requiere cuando ya caes mucho en, en la democracia y en la demagogia. O puedes revertir. Actualmente en los Estados Unidos no hay democracia en sí misma, sino que hay, hay una oligarquía. Tienes eh, justamente gente que, que se maneja con el, con el sistema del colegio electoral, Tienes funcionarios de carrera, eh, tienes eh, académicos, tienes eh, periodistas, tienes una verdadera oligarquía. Hay gente que trabaja en una misma dirección. Ahora, Trump no corresponde a esa categoría de, de oligarquía porque Trump sí tiene mérito en lo que ha hecho. O sea, Trump más bien, más que un oligarca, es un aristócrata. Ajá. Y, y creo que eso tú lo mencionaste en algún momento, que Trump es un buen candidato justamente para, para ocupar el este trono de, de caudillo americano, o justamente porque tiene una, una formación más virtuosa que la de sus eh, compañeros de oligarcas, porque bueno él se formó solo. A pesar de tener una herencia, él reconstruyó y agrandó la herencia eh, de la familia Trump y fue formando un, un imperio corporativo en torno a su persona. O sea, no requirió del aparataje estatal para generar un culto de la personalidad hacia su nombre, más que a, hacia su, su rostro de más. Y tienes personajes parecidos a, a Trump, pero que están, bueno, no todos, pero que están comulgando con las ideas progresistas. Tienes muchos eh, millonarios y, y billonarios de la industria de la tecnología que, que se manejan más o menos en esa misma línea, que termina siendo antidemocrática. Por ejemplo, Peter Thiel y eh, Elon Musk, que terminan acercándose al, al libertarismo. Especialmente Peter Thiel que escribió un artículo para el Instituto Cato en donde decía que cree directamente que la democracia y la libertad no son compatibles. Peter Thiel también fue el que le financió a Molburg en algunos de sus proyectos empresariales, no políticos, empresariales. Ya, eso no me lo sabía, esa no me la sabía. Si ¿Sí sabía la relación de qué tenía Peter Thiel con, con el libertarismo. De hecho, hay varios multimillonarios que también han estado, han estado muy cerca del libertarismo, ¿no? También con el, con, respe con respecto a, um, al Instituto Cato, ¿no? El Instituto Cato no hubiera sido posible sin estos multimillonarios del... Me escapa el nombre. Los hermanos sí, Koch. Claro. Los hermanos Koch que después tuvieron un problema con el propio Rosbar, ¿no? Sí, Robert fue uno de los fundadores del, del Instituto Cato y pues los coaches cuando se dieron cuenta de que Robert ya no era tan libertario, o sea ya no era tan tan anarcocapitalista y todo eso, sino que se estaba volviendo reaccionario y, oh, y pues decidieron sacarlo del Instituto Cato y más bien eh, la viuda de Mrs. Eh, Lou Rockwell y hasta el propio Frederick Hayek más bien le, le apoyaron para que funde una alternativa al Instituto Cato que ya vieron que tenía mucha amenaza eh, de introvisión corporativa que o sea, es normal, y fundaron el Instituto Mises uh -huh. ahora bien, con, Pero, el, con, respecto, con respecto a lo que mencionas de, de que Donald Trump es probablemente uno de los mejores candidatos esas son las tesis que manejó en el video, yo creo que sí, estoy completamente seguro de eso, yo creo que si sí, hay algún momento en la historia de la humanidad en donde una figura política tiene las se está cortando un poco tu transmisión Espero que ya se mejore, es muy raro. Sí, ya, yeah. yeah. ahí te escucho, ahí te escucho. Bueno, retomando, yo creo que si hay, algunas, si hay algún político, alguna figura política en la historia de la humanidad, eh, moderna y contemporánea especialmente, que pueda volver a reinstaurar o, o instaurar en Estados Unidos una monarquía, es precisamente bajo la figura de Donald Trump. Ahora bien. A mí me gustaría también poder recalcar la, lo que están haciendo los otros imperios, los otros hegemones, eh, como lo es China y como lo es Rusia, ¿no? Allá han identificado precisamente que la, que la democracia no es la no es la vía, no es la vía. La democracia no es la vía si quieren ser un imperio, si quieren ser el imperio dominante o si quieren luchar por ser el hegemón, el verdadero hegemón, el verdadero hegemón dominante, eh, valga la redundancia allí en, en, en, ese, en ese aspecto. China precisamente con, de, con, con Jinping precisamente ha, ha vuelto real al día de hoy esa figura de un emperador. Para mí es claro, para, para mí es claro. Y ahora bien, eh, Putin, claro, evidentemente no, no podríamos hablar directamente de un monarca, pero yo creo que desde, desde todo el tiempo que lleva gobernando se puede intuir esa necesidad y ese gusto que tiene por prácticamente restaurar o hacernos recordar esa figura del zarismo, del zarismo, del zarismo. Eh, ahora bien, ¿por qué esta gente hace eso? Yo creo que y, y lo han hecho realidad precisamente porque ellos sí que sí que han tenido esa característica de, de aristócratas más que de oligarcas, porque porque hacen las cosas que se le piden que se le piden a, una, a, un, a un jefe político, a una autoridad, lo llevan a cabo. Y yo creo que en Occidente, en Occidente tenemos la figura de Donald Trump, que se que equivale o que se equipara precisamente a estas figuras eh, chinas y a la figura rusa. Eh, Pero fíjate un fíjate un tema. Y, y déjame, en, en China. Déjame, sí, déjame. Sí, sí termina termina. Yo creo yo creo que esto se agrava precisamente si identificamos que todas esta, que toda esta gente especialmente de China y de toda de toda esa misma línea y países circundantes de allí se quieren unir precisamente para sacar este tratado de libre comercio el mayor tratado de libre comercio de la historia sin lugar a dudas, más de 20 años sin aranceles y demás, mientras aquí en Hispanoamérica y en Occidente estamos todavía molestando con el COVID y viviendo la peor crisis económica de los últimos años, sin lugar a dudas. Entonces, lo que vemos es precisamente esa intención por parte de un emperador chino por comerse a todo Occidente. Yo creo que es, es o sea, más, que, más que una solución para, para mí, es, o sea, más que una solución de reinstaurar la monarquía en Estados Unidos, para mí es una necesidad. Así tal cual se lo estoy diciendo. Pero yo, yo creo que aquí el tema nuevamente de, de la forma es muy, muy importante porque es lo que puede arruinar absolutamente cualquier intento de, de restauración del orden tradicional en, en los Estados Unidos, bueno, o en, en Occidente. Porque Putin en Rusia, a pesar de, de utilizar el recuerdo zarista, eh, a pesar de utilizar a, la, a toda la iglesia ortodoxa como, como herramienta y de usar también la, la imagería soviética... Especialmente estalinista, Putin no ha asumido un título imperial, y no creo que lo vaya a hacer. Y De la misma manera que en China, eh, Xi Jinping está rodeado de algunos de los mejores estudiosos de Karl Schmitt y de, de la teología del, del mandato divino chino, que es una cuestión muy, muy confuciana, y Xi Jinping no ha asumido tampoco la, la posición de, de emperador de China, y no lo van a hacer. Se mantienen con el título muy, muy formal, muy republicano de presidentes. De hecho, Xi Jinping me parece que es el que el primero en haber eh, devuelto el título de presidente de China al, al Estado chino, al Estado chino continental, porque Taiwán es otra cosa. En Estados Unidos, eh, si es que se quiere hacer eso, tendría que ser una presidencia eh, reformada, que sea básicamente una presidencia imperial en el sentido absoluto, no solamente como la pensó Roosevelt, no solamente como le intentaron establecer eh, los Bush. Es una presidencia imperial eh, real en su capacidad, en su potestad y en su extensión. O sea, presidentes de vitalicios o cosas de ese estilo. Casi como lo que han hecho Putin y, y Xi Jinping. Pero tú sabes que en Occidente ahí está muy arraigada esta, esta tradición eh, liberal democrática que impide que, que los cambios necesarios puedan darse en el momento oportuno. Entonces tienes la principal oposición... No solamente de, de la izquierda progresista en los Estados Unidos. creo que también tendría esa oposición de la propia derecha conservadora que quiere conservar el, la democracia liberal. Uh -huh. más, que, más que revertir el orden a algo funcional que pues, con Trump podría funcionar. El asunto es, ya, no es Trump. Digamos que se perdió esta oportunidad, no es Trump. Y Biden asume. Tienes cuatro años en principio u ocho a largo plazo porque no estoy... Estoy consciente de que si es que los propios los propios progresistas transgreden las normas que ellos están estableciendo, pueden generar una reacción más fuerte de lo, que, de lo que esperarían. Entonces no les conviene transgredir sus propias normas, incluso si es que quieren preservar y eternizarse en el poder. Digamos que Trump no lo logra y que efectivamente esta es una victoria que está proscrita. Porque hay que, hay que reconocer que se tiene que dar en algún momento. ¿Quién sería la siguiente alternativa? Está complejo, está complejo. A ver, yo creo que una alternativa precisamente para Donald Trump, ya para dentro para, de, de los próximos cuatro años, estaría Pins, su vicepresidente actual. Y, y no sé, de pronto alguno de sus hijos que quiera incursionar en política y demás, ojalá pueda heredar como ese talante del, del padre pero ahora bien con respecto a lo que dices de, de, de Putin y de y de y de China yo creo que claro o sea no se vende de forma no se vende de forma literal la figura de un emperador no se vende en Rusia la figura no se no se vende literal la forma del, del zarismo pero sacan al, por ejemplo Putin en, en Rusia sacan al, al contendiente principal de Putin y se sigue religiendo, y se sigue religiendo, y se sigue religiendo, o sea, claro, no se vende de forma eh, literal, pero se actúa prácticamente que muy similar, y lo mismo pasa en China, con esta república supuestamente popular, pero de popular que tiene, si es precisamente eh, una, línea, una línea autoritaria que prácticamente intenta eh, ni siquiera renovarse, porque ya está allí prácticamente que atornillada y... Y la mayoría de los chinos ya hasta lo legitiman, ya hasta lo legitiman, precisamente porque está, porque hace las cosas que se le ha pedido o que la gente cree que se, que, que vendría precisamente también y coincido, coincido con la teología esta de, la, de esa línea confuciana que intenta precisamente respetar las autoridades, etcétera, etcétera, etcétera. GP eh, yo creo que ha podido ha podido encarnar esa misma línea. Teológica, entonces yo creo que sí, sí lo ha hecho muy bien. Es que yo creo que el problema es que aquí en Occidente lo estamos haciendo al contrario. Ahí, ahí es donde yo, yo digo ¿no? donde yo veo el problema, porque es que aquí el problema es uno, uno, el presidente de los Estados Unidos solamente tiene cuatro años para poder, para poder gobernar. Durante esos cuatro años no tiene la forma de pulir eh, esa técnica. Cosa que en una monarquía, cosa que en una monarquía o cuando usted rebasa esos cuatro, ocho, doce años, Usted después de un tiempo ya puede ir puliendo, conoce mejor su país, conoce mejor las instituciones, conoce mejor cómo puede administrar los recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Más o menos la misma línea de, de, de Eric, de Eric Coyne eh, yo, yo, yo comparto precisamente esa misma línea porque me parece que es muy interesante. Eh, es mucho más virtuosa. La propia familia, quienes heredarían precisamente a Donald Trump, eh, son personas que ya vienen precisamente que impregnadas como, como nacen precisamente como de esta misma línea, conocen, conocen el medio, conocen eh, el lenguaje político, sabrían cómo desenvolverse de la mejor forma posible, cosa que un presidente que lleva cuatro años en el poder y después tiene que entregárselo, se lo tiene que entregar a otra persona, a, a otro noob, a otro, a otro inexperto a que siga con las mismas riendas eh, y probablemente revierta el proceso que lleva el presidente, el presidente actual y no solamente el, el, el, digo, el presidente anterior sino que normalmente también suele escudarse en él, ¿no? Las cosas que él está, está haciendo mal, se las achaca precisamente que son que son, que son consecuencias del, de la administración anterior y así sucesivamente, ad infinitum prácticamente. Yo veo un problema, yo veo un problema un problema que está allí y para mí la única opción en este momento, una opción real, es que se a mí me dice Santiago, ¿vas a crear un partido político? ¿Santiago, vas a, a, a entrar en política? Yo digo, no, porque es que yo estoy seguro, yo estoy seguro que esa, esa solución no va a ser una solución verdadera. Para mí es para mí es claro, para mí es claro. Yo creo que si en algún momento hay una lucha que podría inspirarme a entrar en política y a, y a, y a dar una batalla, es precisamente si esa nos lleva a restaurar eh, una verdadera autoridad natural y aparte de eso, ir en contra es ese sistema actual, que yo creo que no permite dar una, una verdadera lucha en el campo internacional y en el campo geopolítico. Pero fíjate, fíjate un tema. Eh, justamente la, la democracia es cortoplatista, como hiciste como Hobbes, Ajá. Hans Hermann Happa. Y, y dos, eh, el éxito de Napoleón, para que no solamente, o sea, de los Napoleones, de los Bonaparte, para que no solamente hayan logrado restaurar el orden legítima, legítimo, de la República al Imperio, una, sino dos veces, porque hay que considerar que Napoleón III también lo logró, es que los, los napoleones, la familia Bonaparte, logró establecerse como institución. Ajá. Ellos efectivamente tuvieron sucesores, eh, tuvieron legitimidad, eh, al menos formal, porque se declararon a todos los miembros de su familia como príncipes, se dieron coronas en, otros, en otras partes de Europa y demás. Entonces, eh, la, la familia Bonaparte logró institucionalizarse como una familia eh, efectivamente imperial que pudiese restaurar el orden en cualquier momento y fue lo que logró Napoleón III. Napoleón III se hizo elegir presidente en Francia y cuatro años después eh, se hizo declarar emperador. Tú no tienes ningún otro ejemplo de una familia tan exitosa en eso y efectivamente tú tienes el cambio de eh, una república completamente eh, inestable como fue la, la primera república francesa y de una república... Eh, completamente revolucionaria como fue el caso de la segunda república francesa, Ajá. con un sistema ordenado eh, expansionista y operativo, con, con un sistema realmente correcto de, de meritocracia, con democracia orgánica y demás que es lo que pasa en los dos imperios a tal punto de que no solamente logran eh, bueno, Napoleón logra conquistar media Europa el primero y Napoleón tercero logra permanecer en el poder por más de 25 años. O sea, no tienes ejemplos similares en, en la historia europea moderna de, de algo que sea tan eficiente. El problema es que justamente por no ser liberales, o bueno, no ser totalmente liberales, porque hay que considerar que Napoleón fue liberal y que fue el que difundió el liberalismo en Europa, y Napoleón III incluso fue medio socialista, son, son sistemas que que al no ser precisamente demócratas liberales, no son aceptados y la historiografía, incluso el estudio de la historia, les condena mucho, porque no se adhieren al, al parámetro justamente de, de, de la historia Whig del progresismo, de que siempre vamos a ser más libres y demás, o sea, son, son sistemas que demuestran la alternativa del orden natural frente a, a la democracia artificial. Ya. Ahora, ya, a mí me gustaría que com comentara pudieras comentar algo porque a mí me parece que es un artículo que se está utilizando hoy en día eh, bajo la democracia y es que no se vende al candidato radical de, de primerazo por ejemplo Kamala Harris en Estados Unidos no se, no se vende esa misma línea porque representa una visión más radical de los demócratas en Argentina precisamente con los kirchner con Cristina Fernández de kirchner no se vende directamente eh, Cristina como como la candidata presidencial sino que son los vicepresidentes se convierten ya en vicepresidentes y muestran una línea más tenua una línea más tibia, una línea más consen más que permite como más consenso entre ambos puntos ¿no? y la gente termina y la gente termina votando por ellos por su candidato presidencial no viendo su fórmula vicepresidencial si no, terminan votando por la fórmula vicepresidencial, aún sabiendo que probablemente eh, tenga más poder ese vicepresidente. O eh, probablemente eh, haya un plan detrás o uno pueda revisar precisamente lo que haya de, de, de ahí para atrás. De hecho, la mayoría de los estadoun estadounidenses, no sé si fue el New York Post o el New York Times quien publicó esa estadística, que hayan votado precisamente por Joe Biden, creían que Joe Biden no iba a completar los cuatro años. Por, por la edad, bueno, por todo ese tipo de cosas. Sí. sí, sí. Entonces, entonces, claro, o sea, si es, si yo no voy a completar la presidencia, los cuatro años de presidencia, quien va a asumir es Kamala Harris. Ya sabemos Kamala Harris eh, la visión que tiene precisamente con, con este tema ambientalista eh, que quiere precisamente implantar el New Deal, el New Deal Green, que viene dado precisamente por esta señora de de Alejandro Cortés que es más radical aún, que es más radical aún, entonces yo veo que la democracia no permite parar eso, no permite, antes precisamente han, han buscado una forma de evitar ese sesgo de la mayoría de las personas por, por votar por ese candidato más radical, sino que terminan votando por uno, por, por, por el caballito de Troya más medido, más tenue, más tibio, pero ahí por detrás viene el candidato más radical, la democracia ahí tampoco ha servido para parar, no ha servido para parar, entonces ese es el problema que yo veo, otro, otro problema más, otro problema más. Pero no es algo que suceda solamente en los Estados Unidos o en Argentina, o sea, ¿tú te fijas, no sé qué tan pendiente estés de, de la política de mi país, de, del Ecuador, tú te fijas que muchos de los candidatos vicepresidenciales de para las próximas elecciones tienen propuestas más fuertes, más radicales que las de su... Candidato presidencial. Hay una candidata que es justamente vicepresidencia, que es una candidata católica pro vida, es súper, súper tradicionalista y demás. Su candidato presidencial es un candidato, eh, es un pastor evangélico. Tú ah. tienes al candidato del, del partido liberal, o sea, que es, creo, y tienes a su candidato que es mucho más progresista que él en temas como, como el aborto. Eh, tú tienes al candidato del partido de. de el socialista Correa, que es un, un tipo graduado en Estados Unidos y demás, de, con, con una tendencia fuerte hacia el intervencionismo y demás, y el vicepresidente de él es incluso mucho más radical, in, implicado en casos de corrupción y demás. Y tienes lo mismo en un montón de, de fórmulas políticas. Siempre que el vicepresidente va a ser una expresión más radical de las ideas de, del candidato a vicepresidente. y En Estados Unidos es un ejemplo, o sea, generaron una lista de candidatos con características más o menos similares para que Biden sea elegido por ser el menos radical y se le pueda poner como compañero de fórmula a cualquiera del de, de resto de candidatos. Uh -huh. Imagínate que no era Kamala Harris, que iba a ser un eh, Bernie Sanders, pues. Uh -huh. Es decir, incluso peor, porque Sanders es, es, es, es socialista declarado, igual que su, que su amiga Ocasio Cortés. Se supone que en los Estados Unidos no puede pasar eso. El, el problema es que en Estados Unidos ya está pasando eso. Estados Unidos... Al, está en transición hacia una quinta república, no solamente la cuarta república que es la del New Deal eh, ya lentamente va, va a instalar una, un sistema mucho más, más eh, totalitario en el, en el sentido democrático, va, va a generar esta ese totalitarismo inverso del que advierten algunos autores en donde la democracia no va a ser absolutamente nada más que una forma eh, forma justamente y no, no sustancia Ajá. Que, vamos, la democracia orgánica es buena, la democracia de los municipios, la democracia de los gremios, la democracia en las empresas, son formas naturales de, de decidir cuando hay poca gente. Pero cuando tú tienes población de millones o de miles de millones, la democracia es, no es nada más que un teatro. Sí, no solamente eso, sino también cuando se utiliza ya, ya para todo, ¿no? Como herramienta para escoger lo que está bueno, lo que está bien, lo que es lo que es bueno lo que es deseable, lo que es justo se utiliza la democracia precisamente para ese tipo de cosas, ya no la democracia como una forma para escoger líderes, sino una forma para para todo para todo y, y eso para mí representa un, representa un problema, hay algo que me gustaría que tratar es precisamente lo que mencionamos en ese video con respecto a a que la familia Trano ha sabido muy bien en eh, promover y llevar a cabo esa misma línea genética, eh, una, línea de, de una línea cultural, una línea también de, de saberes, de técnicas eh, dentro, de, dentro de esa propia familia, ¿no? Eh, Donald Trump se dio a conocer precisamente en Estados, en Estados Unidos, no, no cuando llegó a la presidencia, no cuando llegó a la presidencia, sino mucho antes, por la, la administración que traía. Su papá era un gran una persona que se encargaba y administraba muy bien todo el negocio de, de bienes inmuebles eh, nos enfrentamos precisamente con una con, con, con podría ser fácilmente una dinastía una dinastía que generación tras generación han, han demostrado eh, dar resultados en serio o sea así es como yo lo veo a muchos libertarios Pero también tienen otras dinastías en los Estados Unidos a muchos políticos a muchos libertarios a muchos libertarios les disgusta eso sí claro pueden haber otras dinastías políticas pero yo creo que esta precisamente la de Donald Trump eh, no sea precisamente porque no sea precisamente dentro de la política sino que se da fuera de la política yo creo que eso es lo eso es lo particular de Donald Trump más que lo particular es lo esencial porque tú fíjate cómo es la familia Kennedy cómo es la familia Cheney cómo es la familia eh, Obama ya incluso que planean hacer la dinastía la familia Clinton mm. Ellos ellos son familias que surgen, nacen y viven de la política y para la política. Ajá. Los Trump pueden, trans, pueden pasar de los negocios a la política y de la política a los negocios. No va a haber mucho problema porque ellos no son políticos en esencia, son, son eh, empresarios. Ajá, y por eso mismo tienen, tienen esa ventaja. Ellos no son una familia, no son una dinastía política ellos son una dinastía ya social en los Estados Unidos, ellos, ellos tienen ese rango, no por ser eh, grandes personajes de la política y de la, del servicio civil permanente, sino porque son personajes que siempre han estado siempre han estado presentes en los altos círculos a través de su influencia económica, y que se convierte en influencia social. Claro, pero pero bueno, yo creo que ahorita... ahorita a ver, sí, a ver, termine, a ver, termine y pasamos las preguntas. Eso que, estás mencionando, eso que estás mencionando es prácticamente que una herejía para los libertarios. No sé qué opines. O sea, sí. yo creo que la mayoría de libertarios te escuchan diciendo algo como eso y van a decir, quemen a este hereje, pásenlo por la hoguera inquisitorial moderna. Yo creo, ¿no? Así, ah, que Porque... sí, por supuesto. Yo, yo este estoy... libertario es muy individualista. El libertario es profundamente individualista. El libertario no, no considera... Eh, el importantes los vínculos que genera la familia, que genera la tradición, que genera eh, la historia. Existen libertarios que van quitando eso, vamos, el gran ejemplo es Hayek, que él ya tiene un ensayo que dice, no, ¿por qué no soy conservador? Pero luego escribe derecho, legislación y libertad, que es toda una oda a la, a la tradición como, como ejemplo de de, forma, de de derecho en la historia. Y bueno, tienes a los que ya rompen con la tradición randiana de, de que no el individuo soy yo y yo como individuo soy soberano, que, que son todos los, los del Instituto Mises. Sí. Pero en general, eh, que entender, ese, entender esa diferencia entre el individuo por sí solo y el individuo en comunidad, y justamente el papel que hace la comunidad para que el individuo sea quien es, es, es muy importante, no solamente un aspecto político, sino un aspecto moral. Por eso es que Trump es, es lo que es. De hecho, Trump probablemente termine asumiendo posiciones cada vez más conservadoras y él mismo vaya, vaya limpiando los errores de su pasado, porque Trump no es que sea un ser humano perfecto como quieren pintarlo muchos conservadores. Trump es como todo ser humano falible y muy falible. Trump no es, no es tan diplomático, no tiene tanto, tanto porte ni tanta... Una, tanta forma que lo harían ver como un monarca digno, a pesar de tener el, el, la, la capacidad de hacerlo. Pero probablemente sus hijos, especialmente una persona como, como Ivanka, sí, tú ves, Ivanka es mucho más refinada que su padre. Trump todavía es, es populachero, es, es más, más folclórico, por, por así decirlo. Ivanka, en cambio, está mucho más refinada, mejor estudiada, tiene una mejor dicción se la ve mucho más de agradable mucho más estética, más bonita que, que a su padre, y es algo que pasa de, de generación en generación entonces probablemente la familia Trump eh, dentro de unos 20 años para cuando ya Barron tenga edad para entrar en política, si es que eso es lo que quiere, porque dicen que es un gran jugador de fútbol eh, Barron podrá hacer una versión mucho más refinada y mucho más diplomática de Trump que pueda convencer no solamente a las masas sino también a la, a la oligarquía política Así es, así es. Ah, por aquí, no sé si ustedes tienen la opción de mirar las preguntas, pero aquí en el chat dejaron una. Dice, ¿cree que los, socia los socialistas actuales quieren crear una monarquía en cada país como en Bolivia, Venezuela y Cuba? Ah, Claro que quieren, es lo que quieren todos los socialistas. Los socialistas dependen del... De la del caudillismo y de la institución natural del caudillo por eso es que tienes una Corea del Norte que ya tiene una dinastía con los con los Kim Ajá. por eso es que en, Cuba, y una Cuba, en la Unión y una Cuba que tiene una dinastía sí. con los Castro sí, o sea, no, no sería raro que si es que Chávez habría tenido hijo varón, porque bueno, la hija de Chávez no creo que tenga tanta capacidad para la política como tuvo su padre eh, probablemente el hijo de Chávez habría sido su sucesor natural y no maduro generalmente los socialistas buscan generar dinastías porque desconfían de su propio círculo de, de colaboradores uh -huh. y prefieren confiar en su sangre es algo natural, es algo que ocurre en cualquier en cualquier lugar es la razón por la cual existe la sucesión dinástica pero o sea, digamos que los socialistas pecan también de, de liberales en el creer que se puede elegir democráticamente a su líder uh -huh. en el partido en el Partido Comunista Chino tienes la figura de los, de los príncipes de herederos, que son funcionarios menores, que son hijos de miembros del partido más viejos y con más experiencia, los que generalmente les preparan para convertirlos en, en altos funcionarios, en ministros, en secretarios eh, regionales, cosas así. Y de hecho, Xi Jinping eh, fue uno de estos príncipes de herederos en su momento hasta que su padre cayó en desgracia y fue exiliado creo que uno o dos veces. Pero Xi Jinping logró recuperar su, su prestigio y pues lograr ascender al puesto mayor del, del Partido Comunista Chino. Ya. Esto. Yo que eso también nos lleva, nos lleva a un problema que no mencionamos, a otro problema más, ¿no? Que ya también lo había mencionado. Y es el tema, sí, ya lo había mencionado. Y es el tema este de, de intentar combatir esa visión y ese modus operandi de los socialistas en la región con democracia. Ellos intentan implantar una monarquía y nosotros con una democracia. No, no, no, no, no, no funciona, no funciona. No estamos jugando el mismo juego. Los socialistas ganan porque ellos tienen un juego distinto al nuestro. Formalmente el juego es el mismo. Todos vivimos en democracia, tenemos las mismas normas y demás. Pero los socialistas desde hace mucho han, han estado jugando a a juegos distintos que, que nosotros le juegan a la cultura, le juegan a la educación, le juegan justamente a la sucesión dinástica dentro de sus movimientos, mientras que los liberales estamos acostumbrándonos recién al juego democrático. Bueno, en realidad, los que éramos liberales, porque actualmente uno se vuelve más conservador, más tradicionalista, o se vuelve anarcopitalista, Además, Oiga, cuando a... no van... Oiga, no. jugamos al juego de la democracia y lo perdemos. Esta es otra cosa que los neoreaccionarios tienen muy claro. El juego favorito de los liberales y de los libertarios es jugar al mercado de las ideas, y en el mercado de las ideas de ellos pierden. ¿Por qué? Porque sus ideas no son las más populares, no son las, que, las más valiosas para, para la masa de votantes. Y es la razón por la cual tienes partidos liberales y partidos libertarios que tienen una cantidad de voto o mínima o muy reducida frente a partidos verdaderamente socialistas o partidos verdaderamente conservadores, que tienen buena base de votantes, votantes leales y demás. O sea, en el propio juego democrático, el liberal pierde a pesar de ser el padre de la democracia. Uh -huh. Dice, ¿cuál sería la solución? La masa jamás aceptaría una monarquía, por lo menos, no una que se venda como tal. Es que esa es la solución. Si quieres vender una monarquía, no puedes venderla como monarquía. Si quieres tú vender Coca-Cola, que no sea Coca-Cola, tienes que venderla como algo muy parecido a la Coca-Cola, pero sin el mismo nombre. Si es que es, es exactamente lo mismo. A la, al matrimonio homosexual, el aborto no lo venden como lo que son, no lo venden como la destrucción de la familia tradicional y no lo venden como eh, la muerte de niños de inocentes, lo venden como derecho de las mujeres o eh, promover a las minorías. Tú tienes que venderlo de otra forma porque así la gente lo va a aceptar. Tú no puedes vender, tenemos que establecer una monarquía porque es una monarquía, porque sí, porque es de orden natural que tú tienes que vender. No, tenemos que fortalecer a nuestra presidencia, tenemos que generar mecanismos para que se pueda tener mayor gobernanza, cualquier tema, cualquier idea que suene a, a un ejecutivo fuerte, pero que no sea precisamente una monarquía. Si es que queremos que Trump sea rey, no vamos a vender el emperador eh, Donald I de los Estados Unidos, no, tenemos que venderlo como el gran presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a mí me encantaría eso para un título en video, ¿no? El primero, Donald, Trump, Donald Trump primero. O sea, es eso es lo que va a pasar, pero, pero hay que ver, hay que ver. O sea, yo, yo, yo verdaderamente creo que, que la solución es vender alternativas de conservadoras tradicionalistas y reaccionarias, pero con títulos muy progresistas, que es algo que de hecho hemos, hemos desarrollado con, con un equipo de amigos donde pensamos cómo vendemos el tema de las zonas francas, cómo vendemos el, el tema del, del cheque escolar. Entonces, tenemos que, no, hay que venderles como derecho, el derecho a la zona a la zona de inversión popular libre, o sea, tienes que pensarlo como si fuera si fueras un, un experto en marketing, pero un experto en marketing socialista. Ajá. Solamente que para hacer el y, bien. O sea, hay, hay que hay que volverse socialistas de derecha. Sí, claro, yo estoy totalmente de acuerdo. Está, está buena esa idea. Está buenísima esa idea. Pero, pero eso es para otro video, para, para conversación de estrategia interna. O sea, yo, yo me quedo con eso. Si es que, si es que Trump sería monarca de los Estados Unidos, Trump no puede ser monarca en forma. Trump tiene que ser monarca en sustancia y mantener una forma republicana, una forma democrática. Claro. Esa es mi gran conclusión del tema. Está bueno. No, está está, está interesante, está interesante la charla. Y como concluye, me parece pero, que bueno, no se puede vender de esa forma, no se puede vender a Donald Trump primero, porque la gente no lo compraría, lastimosamente. La, la gente está tan programada para, para odiar a la, a la monarquía porque le hacen la equivalencia con, con autoritarismo, le hacen la equivalencia con tiranía, pero la, la forma es buena, o sea, la sustancia de la monarquía es buena, la forma es mala porque ya no es una forma popular y la gente no está dispuesta, a, especialmente en un país democrático, a aceptar un rey. El Reino Unido es un caso muy particular porque tienes a una figura extremadamente popular que mantiene la forma eh, con popularidad, a pesar de que algunos de sus miembros de, de su familia eh, eh, se trabajen en, en hacer que la forma caiga en, desgr en desgracia, no, no la, el aspecto práctico. Y bueno, tú tienes países como Bélgica, en donde el, el monarca es un verdadero símbolo de unidad, o tienes países como Bulgaria, en donde a pesar de ser república, le tienen muchísima estima al, al que fuera su usar, al, que además fue primer ministro. Y tienes más ejemplos así, en España, en cambio, es al revés. En España tienes una república coronada en donde la monarquía cada vez está en más y más decadencia, porque la forma está anclada a gente que la hace caer en decadencia. La forma es un tema que, que uno tiene que tener muy en cuenta porque a la gente la forma le importa más que el fondo. Tú puedes tener tiranos, pero mientras sean presidentes la gente va a creer que está en democracia. Así es. Listo, Hugo. Yo creo que ya me tengo que, que despedir. Yo tengo que ir a, que ir a almorzar, así que... <risa> Gracias, Santiago. Ha sido un chévere video. Luego, luego seguimos hablando de este tema, sobre todo de, de cómo venderle la idea. Eso, listo, perfecto. Me avisa cualquier cosa por interno. Chao Santiago, gracias.